Hola a todos, mi nombre es Bustonario y bienvenidos a un nuevo capítulo de Rastio y os traigo la segunda parte de Limpiando el Barrio sé que he tardado un poco en subirla, pero tenía unos líos así que nada, os dejo con la limpieza del barrio de los clanes que habíamos hablado, que habían excedido el límite que solo podían ser, creo que eran 6 y eran 8 o 10 así que nada, hablamos con el administrador y me dijo tío, yo les voy a bufear así que limpias el barrio tú o lo limpio yo así que nada, os dejo con esto, disfrutarlo, dejad vuestro like, suscribíos ¡Centro video! Vamos a limpiar el server <ríe> Ese título mola mal Razer en Rus, ya te digo Puerta de garaje Me da pena. ¡A gastar! Llegó la Navidad a luz, señores. ¡Un oh, mola esta casa, no? Está todo bien hecha, tío. Vale, con cuidado, no nos venga nadie. No hay nada. Vale, está en la casa de un pobre, ¿eh? 100% Ay, el pincho, el pincho, tú ¿Eh? ¿Cómo que esto no queda en C4? <risa> que estafa, ¿no? A ver, no sé qué pasa con ahora uh, uh, uh, uh, uh. Vale. Antes digo, ¿eh? Una puerta de chapa es una estafa, hermano. Vale, vamos a ver qué tenía aquí. No debería tener nada, ¿eh? Y ahora vamos allí, ¿eh? Siguiente objetivo. Joder, ha a todo. Vale, poquillo. Y sí, tiro C4 a los armarios porque es que me sobra, chavales. Es que me sobra. Me voy a llevar 26 allí. Así, a la locura vamos aquí. A la locura. Justo, sí, sí, sí. Vale, si queda. Efe efectivamente, Maxi sí lo protegía por eso. Es que tendría polvorilla y todo eso. Vale. Ahí hay otra casa más pequeña, ahí hay una de chapa. 86... estos son muros pequeños, creo. 86... 78... 100, 100... Puerta. Vale. Lo bueno es que este no tiene ventanas. No, no, no, os estoy preguntando a vosotros, eh. Os estoy preguntando a vosotros. Vale, no tiene para mirar arriba, eh. Este no tiene para mirar arriba. Si tiene 25 puertas, llegamos, eh. <ríe> Me la pela. Me la pela. Este tampoco está dentro. Aunque bueno, igual tiene un home por allí. La cama esa se la hemos petado. Hay que vigilar que no venga nadie y ya está. Madre mía, no me creo que esté haciendo esto en un servidor de clan de 6, tío. O sea, no tiene, no tiene puto sentido. Vale, ya estamos en la primera planta. Uf, qué puta eres. Qué cabrona, tío. No, no caigas. ¡Mierda! ¡Mierda! Uf, levántate, tío. ¿No se puede hacer esto? Mierda, tío. Como esté el dueño ahora, le acabo de dar a 24 C4. Levántate, por lo menos. No me echo a la cama tampoco. Uf. Y me levanto. Uf, la milagrosa, hermanos. ¿Dónde están las vendas? Vale. A ver, ¿dónde están mis vendas? Eh, ¿Dónde estáis? O sea, jeringas, perdón. Os pues harán caer dentro. Aquí están. Vale, vale, no pasa nada. Le tiramos un C4. Por los pelos, chavales. <ríe> sí, tío, me quedo uno de vida. Vale, es solo uno. Ahí está. Vale, vamos a ir con cuidado ahora. ¿Cuántas balas llevaba? ha dejado algo en las máquinas? No. Pues nada, puertita Ya estoy aquí el baño, vale, vale, no pasa nada, tío Continuamos con el radio, señores Esto es un non-stop, estamos petando el barrio entero, eh Ya podéis dejar vuestro follow, si os está gustando la petada del barrio Y aquí estoy Ojito, no vaya a tener más. Ah, no, si está aquí. ¿Estás aquí, Guillermo? Hola. Ah, este era Ney. Vale. Ney, Ney. Bueno, Ney, llevas cositas encima. Uh, 16 salchelinas, hermano. Pero bueno. Oh, mama. Oh, mama. Esto ahí que tenía un poquito de hambre. Está bien. A ver, ¿tenías mucha comida? Tenías, ¿eh? Tenías, tenías. Vale. Ah, tenías una trampilla. Pillín. Vale, esto nos huele a armario. Aquí, en este triángulo. Porque a mí sí que me huele a armario, ¿eh? Vale. ¿Me has preguntado algo? Eh, creo que sí, pero ya no me acuerdo que, que te había preguntado, la verdad. No, no hay armario. Arriba. Clan Create, ¿no? Ah, no, claro, que es con el inventario ahora. Créate, Tim. Si es que soy un dinosaurio, tío, ya. Vale. O sea, que en este suelo puede haber cosas, ¿no? Vale. vale, vale. La puta es eso, no vamos a poder subir. Ah, me tenía que dejar las neveras, tío. Soy tonto. Está todo el loot ahí no ¿Está todo el loot ahí? Vale, tenemos que encontrar el armario. ¿eh? Uf, ¿Estará ahí el armario o qué? Vamos a comprobarlo. Mario. Creo que estaba ahí, ¿eh? No jodas. ¿Estaba ahí? ¡Oh, sí estaba ahí! Uf, tengo la vista de halcón, hermanos. Tengo la vista de halcón. Vale, cuidado con ella, hay aquí una torreta. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Pues esto aquí, esto ahí. Vamos a ponernos una puerta, ¿vale? Pues si nos viene alguien y nos hace un counter... ¡Acertaste! <ríe> vale, vale, perfecto. Sí que estaba, y tenía toda la pinta también, eh, os lo digo. Ah, claro, y el loot, el armario. 391.000 de piedra. Pues creo que me lo quedo, eh. Dios mío, macho. Este servidor es uno para parar, José, tío. Esto es una locura, José. Pero, José, ¿qué está pasando aquí, tío? No, mira, si se había dejado todo abierto aquí. Pues continuamos con la locura señores Un tech trash bueno, Este le había costado ¿eh? 6 seis, seis portátiles La cámara Las balas 63 y tres sanchelinos ah, chaval chaval chaval ese es ese es del clan también todos contra el clan ya te digo qué dices ese es la del clan también ah vale este es el barrio del clan José tío se estoy haciendo limpieza donde, tengo, se limpieza donde tengo que hacerla, ¿no? Pues es que aquí ya no me cabe más. Ese es el barrio. Vale, vale, vale, vale, vale. Pues pues estamos beneficiando aunque no parezca el server, ¿eh? Ojo. Pues nada. Ahora luego hacemos recuento, ¿vale, chicos? En principio, señores, hemos pillado esto de esa casa. Todo esto. Todo esto. Y lo que tengo arriba. Y yo, me da pena porque ya te has pasado el rust. <risa> pues total, total. Nos lo hemos pasado en tres días o cuatro, no lo sé. No estoy seguro. ¿Ah? ¿Eso qué es? ¿Eh? Hay alguien ahí, ¿eh? Hay 49 más. Joder, la David este no aprende o qué? Después de lo que está pasando, esas casa... ¿La raidan entero? Sí, sí, sí, sí. Arriba no tenía nada. Ya le he quitado todo de valor. Arriba solamente tiene para mirar. No te preocupes, que ya le hemos sacado todo lo que tenía de valor. Vale, lo que no sé es si hay más casas por aquí, ¿eh? Ahora, ahora volveremos y lo, ve y lo vemos. Seguro hay más plantas, ¿qué dices? Para tal, ah, no, ah, no, no es la hornada, <ríe> joder, José, hola, hola, hola, si hay más, Sí que tenías razón, hermano, hola, bueno. ¡Oh, no! Dándole a abrir la puerta. Es que no tenía code lock, ¿sabes? <ríe> no tenía code lock, tío. Venga, esto ya lo vamos a romper normal. Lo vamos a tirar. Me asustaba. <ríe> Hostia. ¿Qué dices, hermano? Bueno, bueno, bueno. O de los del clan, ¿eh? Vos tenías repartir la riqueza, tío. ¿Qué dice? Aquí hay más. ¡Hala! ¡Venga! Claro que sí. Que puedo, puedo llegar a tener ya más de 100 satchels, Vale, ahora sí que no hay nada, eh. Vamos. O sea, a no ser que se haya dejado con la hoguera. Que vale, me ha dado. Vale, aquí me 5. Inhumano, tío. Insane. Insane, señores. Ay, lo que tengo que hacer es llevarme su comida, tío. Porque de eso sí que voy fatal en casa, ¿eh? Pues esto flipas, ya te digo. Ya te digo. Ya te digo. Y su comida me la voy a llevar porque soy mala gente. Y me casilla, pues me da hambre. La verdad.